Hoy te vamos a enseñar paso a paso cómo limpiar un coche al detalle y que te quede espectacular. ¡Vamos! Y acá estoy con mi amigo Rowell. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Todo hola, bien? Hola, hola, hola. Ahora os voy a enseñar cómo se limpia el coche al detalle. ¿Qué es lo primero que haces? Primero es, te, uh, lo voy a echar un shampoo. Al coche para, que tal, que tiene. para poder ver qué es lo que hay debajo de la mugre Porque yo le estaba diciendo ¿Cómo vas a empezar? Y me dice, vamos a limpiarlo para luego empezar a limpiar Así que, vamos Aquí tenemos el microfibra lo vamos a quitar con suavidad Y esto no raya, ¿verdad? No raya porque si jaz, Solo hago Cuando el coche está muy sucio, empezás desde el corte de la chapa y te llevas la suciedad hasta abajo por si hay alguna piedrita o algo que ha quedado en la carrocería y tenemos que evitar cualquier tipo de arañazo. Para esta primera parte hemos utilizado bayeta de microfibra Y un champú especial Que viene con algo de cera Y un poco de desengrasante La espuma activa está encapsulando la suciedad Para que nosotros podamos Arrastrarla fácilmente En esto que podríamos llamar un prelavado Para posteriormente ver diferentes Desperfectos del coche Y donde tendremos que incidir más Donde tendremos que incidir menos Y donde podemos encontrar algunos arañazos Que quizás podemos solucionar Siempre empezamos de arriba hacia abajo para no ensuciar la valleta, porque cuando pases la valleta por la parte de abajo el poco producto que ha chorreado lo vas a agarrar con la máxima suciedad en la parte inferior entonces siempre desde arriba hacia abajo prácticamente cada un cuarto de coche cambiamos la valleta para utilizar valletas limpias y nuevas en este caso estamos en la parte superior o sea en el techo y lo importante es tener una buena plataforma de trabajo Ya hemos quitado lo colo, pues ahora sí que podemos inspeccionar. Ahora sí que sale bien esto. Aquí encontramos mosquitos pegadísimos, o sea. Esto no, sale, esto no sale así nomás. Hay que trabajarlo. Por lo que aquí tiene un arañazo. Arañazo a la vista. Lo importante, estamos utilizando una check light. Esta linterna simula la luz del sol. ¿Para que, Porque si bien aquí hay una muy buena iluminación. Que eso lo tenés que tener en cuenta. Si te gustaría tener un centro de limpieza. Hay cosas que como no pongas luz solar. No las vas a detectar. Hasta ahora hemos utilizado unas seis valletas. champucera Un desengrasante para quitarlo más grueso. Esta caca de pájaro va a manchar el coche como no la saquemos ya si es que el coche ya no está manchado arañazos golpe arañazo de perro arañazo de perro y todo esto estaba debajo de la suciedad muchas veces el cliente te va a preguntar o, o te va a decir luego eh, el coche no estaba arañado claro sí, el coche estaba arañado lo que pasa que está arañado debajo de la suciedad por eso súper importante primero sacarle el grueso de la suciedad y luego inspeccionar el coche para saber qué es lo que tiene ¿Y qué es lo que no tiene? Hablando de calidad y de contaminación cruzada, ¿qué significa que no puedes utilizar la misma valleta que utilizas para afuera, para la llanta, o utilizarla luego para adentro? Cada valleta tiene un uso en concreto. En este caso, vamos a empezar ahora con las llantas. Para la llanta, vamos a utilizar tres productos diferentes y tres valletas diferentes. En este caso, empezamos con un desengrasante para llantas, exclusivo para aflojar el grueso de la suciedad y todo lo que está pegado. Mira, de hecho, era su. Era azul, no me acordaba. Increíble cómo va cayendo la suciedad. Una vez que se está desincrustando, le vamos a poner un poco de champú cera con espuma para poder, con espuma activa, bioactiva, que permite que aún la suciedad que aún seguía un poco incrustada acabe de salir. Mirá, increíble cómo se levanta el color azul espectacular de esta rueda. Una vez que la llanta está limpia le vamos a poner un tercer producto para repeler la suciedad cuando se quiera volver a incrustar. Fíjate que la hemos limpiado muy fácil porque este coche ya traía protegida la llanta. Una vez que tenemos limpia la llanta le vamos a poner un producto para protegerla de la suciedad que va a venir posteriormente para que no se vuelva a quedar pegada. Ha quedado de lujo. Vamos a entrar ahora al interior del coche a ver con qué nos encontramos. Vamos a usar la linterna para ver realmente los desperfectos que pueda tener el coche y verlos bien de cerca, si es que los tiene o solo es suciedad. Muy importante que mires bien todos los raíles. Ah, por ejemplo, aquí vemos que la tapicería... ¿Ves? Si yo no pongo la linterna, ahora sí porque ya la vimos, pero te das cuenta que la tapicería tiene muchísimas manchas y vamos a tener que quitarlas. Mira, sin la linterna y con la linterna, la diferencia que hay es impresionante cómo se ve la suciedad, entonces inspeccionamos todo el coche, vemos todo el coche para inspeccionar qué tipos de productos y qué tipo de herramientas vamos a utilizar en cada una de las superficies, porque la superficie por ejemplo en este caso la pantalla no vamos a utilizar los mismos productos y los mismos materiales que vamos a utilizar en este volante que es de cuero o en la parte del centro que es de plástico, al igual que no vamos a utilizar ningún tipo de herramienta similar, ni parecida, ni producto para el resto, por ejemplo, como para la tapicería esta que es de tela De hecho esto es tela hecha de reciclaje por lo que estamos viendo Vemos que tiene techo panorámico, súper importante porque lo vamos a tener que abrir para limpiar el cristal por dentro Vamos a seguir viendo el coche por dentro a ver qué más nos encontramos Los coches están para disfrutarlos y este lo están disfrutando bien por lo que veo Así que, ¿qué vamos a hacer con todas estas cosas? Pues hagamos una y todo lo que hay. Lo vamos a recoger todo en una cesta para poder trabajar con más comodidad y no aspirar nada de lo que hay aquí. Algunas cosas puede que sean basura y otras puede que sean algo muy importante como por ejemplo los caramelos que han traído los reyes magos. Finalmente vemos el maletero y también vamos a recoger todo lo que tenemos para poder trabajar cómodamente. Y ahora empieza el show del aspirado, una máquina potente, como mínimo tres motores de potencia para llevarte todo lo que está dando vueltas, con muchísimo cuidado. Desencajamos el volante para poder ver la suciedad que hay debajo, donde no se ve, porque hay que limpiar donde se ve y donde no se ve. Cuando te encuentres pelos en las moquetas o en las alfombras, vas a utilizar un cepillo quitapelo. Son específicos para estas tareas y como podés ver, te los arrastra, te los acumula todo para que luego, o bien, los acabes sacando, Te los arrastra y te los empuja todos a una esquina para que luego los termines de aspirar con tu aspirador profesional. Los pelos son algo molesto y cuando hay mascotas aún más. En este caso son pelos humanos. Sin embargo te vas a encontrar con muchísimos pelos de mascotas en la mayoría de coches. Porque son bienvenidos nuestros amigos peludos a todos los coches. Esto ya está empezando a verse bien. Pero tenemos que incidir en cada detalle. Para la zona de interior es importante utilizar productos. Limpia interior. ¿Por qué? Porque no solo van a quitar la suciedad sino que van a dejar un olor rico dentro del coche. A veces hay gente que utiliza desengrasantes para el interior del coche, pero esos desengrasantes tienen mal olor. O sea, limpian bien, pero huelen mal. Nosotros necesitamos limpiar bien y oler bien. No es lo mismo que en una llanta, porque en una llanta puedes utilizar un desengrasante que tenga un mal olor, porque nadie va a estar poniéndole la nariz a la llanta. Fíjate qué bien te está quedando esto. ¿eh? Aquí estamos ahora en la goma que protege la moqueta del malete estos pequeños detalles marcan muchísimo la diferencia. ¿Y qué tal si te digo que todo lo que hicimos hasta ahora simplemente fue preparar el coche, nuestro verdadero trabajo? Todavía no ha comenzado. De momento solo estamos limpiando. Quitando los gordos y luego el Exactamente. Así que de momento seguimos limpiando para luego empezar nuestro verdadero trabajo. Así que si te gusta esto, dale like, compartilo y prepárate. También tenemos que pulir algunos arañazos de este coche. Luego tú te cuento cómo lo vamos a hacer.